dragones como esta hoy les traigo el capítulo 5 de Ise y descendiente entre dos deidades los personajes músicas vídeos no son de mi propiedad todo el crédito a sus respectivos creadores Capítulo 5 El Cuervo A la mañana siguiente, en la Academia Q se encontraban ingresando Issei junto a Reinaré bajo la atenta mirada de todos, por el simple hecho de mirar al antiguo miembro del trío pervertido el cual estaba tomado de la mano de la nueva estudiante. Y se me siento rara, mira cómo nos observan los demás. Diría la pelinegra negra tratando de disimular su nerviosismo. No te preocupes querida. Diría el castaño tranquilizando a su novia. Si tú lo dices diría Reinaré calmada y así bajo la atenta mirada de todos en la academia los dos entrarían al salón aunque Reinaré esperaría a que el profesor le dé la autorización para que entrara Muy bien silencio jóvenes hoy tendremos a un estudiante nuevo diría el profesor calmando a sus alumnos en los pensamientos de los chicos estos estaban rogando a Michael para que sea una chica y lo mismo pasaba con las chicas solo que estas pedían que sea un chico Muy bien puedes pasar Diría el profesor. En ese momento todos vieron entrar a una hermosa chica. Tal parece que las suplicas hacia Michael dieron resultado. Muy bien, preséntate. Diría el maestro. Mucho gusto en conocerlos, mi nombre es Amano Yuma, espero que nos llevemos bien. Diría la peli negra con una sonrisa. Algún aventurero o aventurera que quiera preguntarle algo. Diría el profesor. Disculpa, tienes novio, y quieres salir conmigo. Diría uno de los chicos. Si ¿Sí tengo, no. Y lo siento. Diría la chica rompiendo el corazón del chico. ¿Nos podrías decir cómo se llama? Preguntaría una chica. Su nombre es Issa Cristán. Respondería Reinaré. En ese instante todos voltearon a ver a Issei quien estaba algo nervioso. Si tienen algún problema con que sea mi novio, solo díganmelo, diría la peli negra con una linda sonrisa que decía: digan algo de mi novio y los mato. Todos al ver esa sonrisa les recorrió un escalofrío por la espalda, y mejor no dijeron nada y se quedaron callados, pero cierta monja estaba sorprendida de cómo aquella chica seguía viva si hace aproximadamente no mucho la habían matado. Esto se lo tengo que decir a la presidenta Rías. Diría la rubia en sus pensamientos Las clases transcurrieron con normalidad hasta la hora del descanso en donde Asia se dirigió corriendo hacia su club Y se viste a la monja de seguro va a contarle a la gremory de que sigo con vida y me da miedo que me haga algo Diría la pelinegra asustada No te preocupes amor, yo te protegeré de la gremory, no te tocará ningún cabello Diría el castaño Gracias cariño Diría reinaré club del ocultismo. Todos los integrantes se encontraban allí reunidos, las puertas se abren mostrando a una Asia con cara de que había visto un fantasma. ¿Qué sucede a Asia? ¿Es como si hubieras visto un fantasma? Preguntaría Rías con duda. Si la presidenta tiene razón. Diría la castaña. Es que eso pasó. Respondería la rubia aún asustada. ¿A qué te refieres Asia-san? Preguntaría con eco. Asia les cuenta lo ocurrido en su salón, el como Reinaré entró a la Academia Kubo, y de ahora dice ser que es la novia de Ise. Al escucharlo contado por Asia algunos se tensaron, en especial la ex hermana de Ise. ¿Cómo es posible que esa maldita loca siga con vida? diría la castaña molesta. Si ese es el caso, la voy a volver a matar de seguro está manipulando a mi querido Ise. Diría la pelirroja celosa porque le quieren quitar a su Issei según ella Tiene razón presidenta, esa ángel caído quiere nuevamente engañar a Issei-kun Diría Akeno seriamente Kiba quiero que llames a Issei Diría Ria seriamente Si presidenta, enseguida vuelvo Respondería el rubio mientras salía del edificio Te de regreso con Issei Issei y reinaré se encontraban bajo un árbol En donde Reinaré le estaba dando de comer a Issei en la boca A ver Día Amor Diría la peli negra mientras sostenía una cuchara con comida. Ah. Diría el castaño abriría la boca y reinaré metería la cuchara con comida para luego este comenzar a masticar. ¿Y qué tal, te gusto? Diría la chica. Sí, y mucho no sabía que sabías cocinar también amor. Diría el castaño sonrojando a la chica por el cumplido. ¿Lo dices en serio, me avergüenzas? Diría la chica avergonzada Jejeje Rainarei va a seguirle dando de comer Pero son interrumpidos por cierto rubio que Isei conocía perfectamente Isei kun la presidenta Rías quiere verte Diría el chico con una sonrisa Dile que no me interesa Diría el castaño seriamente Anda si no vienes estoy autorizado a usar la fuerza Diría el chico ¿Y para qué quiere a mí Isei la gremori? Diría la chica Eso no te incumbe sucio ángel caído Diría el pelirubio seriamente. Eso sí que no te lo permito, prepárate, cavaste tu tumba demonio, diría el castaño con una voz de ultratumba que hizo que Kiba se asustara. Lo. Lo siento. Diría el chico asustado. Últimas palabras antes de morir. Diría Issei apuntándolo con su espada. Issei se preparaba para atacar, pero fue detenido por Reina de la cual le estaba dando un abrazo por la espalda. Tranquilo no me aceptan en lo más mínimo lo que me digan. Diría la chica calmando al castaño Pero el te insulto debe pagar Diría el chico No te preocupes Y mejor vamos con la gremoria a ver qué quiere Diría reinaré con una sonrisa Si tienes suerte De no ser por mi querida Rei-chan Ya estarías muerto Diría Issei mirando a kiva, sí no lo volveré a hacer Diría el chico aún asustado. Y así los tres se dirigieron hacia el club del ocultismo. Un rato después, las puertas del club se abren mostrando a los tres. Y bien, ¿para qué me llamaron? Diría el castaño. El motivo es para que me des a la ángel caído, que se encuentra atrás de ti. Diría Ría seriamente. ¿Y para qué quieren a mi rey Chan? Respondería Issei. Sí. ¿Para qué más? Para matarla. Diría a que no. ¿Y qué les hace pensar que les voy a dar a mi novia? Diría el chico, es por tu bien, no ves que ella te está engañando, como la otra vez. Diría Izumi, en primera yo no lo estoy controlando, no como lo hacían ustedes y yo si lo hago. Diría la chica, mientes, de seguro quieres matarlo tal y como lo hiciste con Izumi. Diría Rías, ya basta Gremori, si es solo para lo que me han llamado, yo me retiro vamos Reichan. Diría el chico dirigiéndose hacia la puerta, si sí, vamos. Diría Reinaré imitando la acción de su novio, escuchen demonios, si ¿Sí intentan algo en contra de mi rey chandense por muertos, con eso dicho Issei y Reinaré salieron del club dejando con un terror a los del club por la mirada aterradora que les dio a Issei. Las cosas transcurrieron como la historia original hasta el enfrentamiento contra Coca-Biel, el cual les estaba dando una tremenda paliza ya que ni la supuesta magia de Isumi pudo contra él, sí que son débiles. Diría Issei mirando la batalla. ¿Qué esperabas? Se están enfrentando a un cadre. ¿Y qué hacemos aquí que yo sepa no nos incumbe? Diría la chica. Tienes razón, pero no puedo dejar que ese loco asesine a la hermana de Serafai. Diría Issei. ¿La Mauleviatán? ¿Y qué hay con ella? Preguntaría Reinaré. Ella me ayudó cuando los inútiles de allí, señalando al grupo gremori Me torturaban, ella junto a su hermana y su séquito me ayudaban. Diría Issei. Allá entiendo, y tú le quieres devolver el favor. Diría Reinaré. En parte sí, pero también es porque ellos se volvieron personas importantes para mí. Diría el castaño. Está bien, pero si vamos a actuar hay que hacerlo ahora, ya que ese tonto ya reveló el secreto de las tres facciones. Diría la peli negra. Ese tonto. Diría Issei. En el campo de batalla. Con esto mi plan de iniciar una nueva guerra está próximo a cumplirse. Diría Coca-Biel maniáticamente. No lo creo. Diría una voz desconocida. Isei aparece en el campo de batalla junto a Reinaré. ¿Y quién eres tú mocoso? Y veo que vienes junto con la traidora de Reinaré. Diría el cadre. Nadie en especial, solo aquel que te matara. Diría Isei. <risa> tú matarme. Diría Coca-Biel. Después no te arrepientas. Diría Isei. Fue un placer conocerlos diría coca biel tratado de intimidar al castaño coca -Biel sube hacia el cielo y crea una lanza de luz enorme la cual apunta hacia todos la cual la lanza y todos cierran los ojos pero después de unos segundos al no sentir nada los abren y se sorprenden porque enfrente de ellos se encontraba una armadura extraña la armadura se desprende en pedazos y los pedazos se unen a isei coca -Biel, espero que hayas escrito tu testamento diría el castaño no te creas tanto niño solo porque una armadura te ha salvado Diría el cadre. ¿Eso crees? Respondería Isei. Ambos se lanzan uno contra el otro, se daban golpes, patadas, pero conforme avanzaba la pelea coca biel, se iba cansando mientras que Isei se notaba que no tenía ningún rastro de cansancio. Nada mal niño. Diría el cadre respirando pesadamente. Lo mismo digo. Respondería el chico. ¿Y dime chico cómo te llamas? Preguntaría el cadre. Soy Isei sacristán. Respondería el castaño. Ambos retornan su combate, pero esta vez Coca-Biel no podía ni tocar a Isei por su increíble velocidad, tanto así que a Coca-Biel lo estaba frustrando y empezó a lanzar ataques sin sentido, que esto aprovechó Isei para clavar su espada en el pecho de Coca-Biel. Ah, ah, Gritaba de dolor Coca-Biel, un dolor tan insoportable que parecía que lo estaba quemando. Se acabó. Diría el castaño. ¿Qué dices? Diría el cadre a duras penas. ¿No te das cuenta? Mi espada no es normal. Diría Issei. ¿A qué te refieres? Diría el cadre, Mi espada tiene la capacidad de que al momento de tocar al oponente le otorga una maldición, la cual es que tú no podrás usar nada de poder y quedarás en esta de muerte. Respondería el chico. Pero antes de que Coca-Biel dijera algo la barrea que cubría la academia fue destruida, el motivo un extraño sujeto con una armadura blanca apareció en el lugar. Solo vengo por Coca-Biel y el exorcista. Diría una voz que provenía de dicha armadura. Adelante tómalos, de todas formas ya están muertos. Respondería Issei. El extraño sujeto se acerca a los cuerpos de coca biel y el exorcista y los carga como costales de papas, y se prepara para retirarse, pero fue interrumpido por Drake. Aquí sucede la plática de los dos dragones como en la historia original. Vuélvete fuerte, para que nuestra batalla. Diría la voz de aquella armadura. Lo mismo digo. Respondería el castaño, el sujeto se va tal como llego Ise estás bien, diría la pelirroja preocupada Ise la ignora y se dirige donde está Reinaré Rey Chan ya nos podemos ir Preguntaría el chico, Sí y estuviste genial Respondería la chica y dándole un beso que puso celosa a Rias Sumi se acerca a su hermano, pero estos desaparecen Aunque ya no me quieras, gracias hermano Diría la castaña tristemente Fin del capítulo Saludos para, el Brian el Diablo, Miguel Loco, Takeshi Six, Ángel Javier Hernández, Ryuto Namikaze Senju. Espero que les haya gustado el capítulo 5 de Ise y Descendiente entre dos deidades, deja tu suculento like, un comentario y suscríbete con eso me ayudarías. Se despide su amigo Ise y Infinito29 hasta la próxima.